Amigas, amigues, querides, ¿cómo están? Buen día, gusto de saludarles, saludarles desde aquí, desde Fundación La Bomba de Miel. Bueno, otra vez en estas hermosas y maravillosas jornadas de encuentros eh, que se están dando dentro ya del mes oficial, nuestro mes que, bueno, estamos llevando a cabo desde la Fundación y en torno al cierre ya de esta propuesta que ha sido la propuesta de mes que, bueno, nos estuvo estudiando, analizando, percibiendo a artistas como eh, Joseph Boyce, como Marcel Duchamp, como Andy Warhol, y que ahora estamos, bueno, ya terminando en este ciclo con la presencia de Sofical, a quien estamos analizando y a quienes estamos llevando, ¿no?, a quien estamos llevando eh, ya por nuestro carril, en este caso, primero, de eh, análisis spam. Es, eh, bueno, lo que estamos haciendo ya desde hace dos encuentros, los pueden encontrar aquí en eh, nuestro canal de YouTube. Y, eh, bueno, estamos analizándola, ¿no?, desde esta posibilidad de spam, que es la posibilidad que eh, ha quedado intermedia entre la atmósfera del mes Warhol, el mes anterior que hemos estado estudiando y este nuevo mes, ¿no? el mes oficial, entre estos dos meses eh, hay un espacio intermedio que hemos denominado SPAM y que venimos contándoles también no, en los eh, meets anteriores de que se trata de cómo se establece todo esto así que en todo caso bueno pueden consultarlo ahí para eh, estar más al tanto para bueno, poder compartir con nosotros toda esta propuesta eh, ¿no? esta propuesta de trabajo, de estudio y de tanto más. Aprovecho entonces ya que la veo por ahí lista de saludar a mi querida hermana Carlota Reina. Buen día Carlos, cómo va todo por ahí? Buen día Fabio. Acá nos amanecimos con lluvia, así que una felicidad se ha calmado un poco la el calor, la humedad, pero pero muy bien, muy muy muy lindo muy linda mañana. Bueno, me alegra mucho, muchísimo, realmente, porque calor cordobés es un calor que cuando llega la lluvia realmente se celebra. Eh, bueno, Carlota, desde Córdoba, Argentina, yo en este momento aquí desde Atena, en Grecia, en, eh, Atenas, en Grecia, Atenas, en Grecia, te puse la S Este y, y bueno, este nada, aquí entonces ya conectados para ver, ¿Cómo hacemos con este nuevo encuentro de Spam Sofical? Bueno, les contamos un poco que ayer se definió bastante esta situación del Spam y de cómo Sofical se maneja, ¿no? Y cómo va llevando adelante esta noción para poder eh, producir arte, para poder circular en los sistemas y tanto más. Y también, bueno, en este caso, ¿no? Hemos ido estableciendo nosotros unas ciertas herramientas como referencia, que hoy vamos a estar ampliando, expandiendo y poniendo en práctica en relación a análisis de su trabajo ¿no? y del trabajo que de ella eh, vamos a ir viendo y vamos a ir estudiando y vamos a eh, ir percibiendo eh, de manera mucho más profunda la semana que viene cuando ya estemos en residencia, en residencia virtual, en este caso la residencia virtual en el eh, de Sofical. Que, a la cual ustedes están desde ya invitados y que pueden participar Para ello bueno, tienen que entrar a nuestro Instagram, Instagram de Fundación La Bomba de Miel Y allí van a encontrar en nuestro link tree todos los, eh, todas las informaciones no Y también en las publicaciones que están ya hechas allí en, en nuestro perfil de Instagram Van a encontrar toda la información y todos los modos de inscribirse eh, y bueno, todo lo que necesiten ¿no? para poder comprender eh, de qué va esto de la residencia virtual en el obrar de Soficar. Eh, bueno, dicho esto, vayamos directamente ya a este spam que nos tiene entusiasmados y nos tiene ansiosos. ¿Cómo has visto, Carlos, toda esta cuestión? ¿Cómo vamos? ¿Cómo venimos? Buen día, Charo, que ahí la veo que ya está sumándose con nosotros a este meet. Buen día, Fabio. <ríe> Hablo por Charo. Eh, no, me parece que estuvo, bueno, que ayer pudimos plantear la dinámica de trabajo y de residencia que estamos habitando y hospedando vos y yo. Eh, creo que estas microresidencias, que son estas residencias de transición de nuestras atmósferas eh, de mes, nos permiten ir eh, acercándonos. Eh, Ah, bueno, y experienciando un poco el obrar de los artistas a partir de nosotros también plantearnos unas dinámicas y unos juegos eh, y herramientas a partir de las herramientas que estos propios artistas nos nos, nos, nos presentan y, y qué bueno, que nos permite ir ya eh, estableciendo eh, juegos y maneras de hospedar que, que bueno, que después eh, con la residencia compartida con otros, se pueden ir desarrollando y profundizando muchísimo más. Así que, y bueno, y ayer aparece esta herramienta del control F, que, que bueno, me parece que es, es una manera también interesante pensar la situación, bueno, esta, esta situación de, de Sofical, de jugar con la deriva, eh, el detourment, que ella dice, y, y qué bueno que este control F también nos permite jugar de una manera aleatoria, random, y ir generando como puntos para armar un mapa que nos puede llevar a un viaje a través de la obra de, de Sofical. Y mmm, qué bueno que aparece esta palabra, este detox también, que, que, que terminamos diciendo que es un juego entre el Detourment, el la deriva, y lo tóxico, y que, que bueno, que nos pareció interesante esta noción de Sofical de ella autogenerarse herramientas y espacios para poder eh, salirse de, de situaciones bastante tóxicas, ¿no? Que plantea en torno a, a estas exigencias o, o cuestiones que, que la llevaron a, usar, a, a elegir el arte como una manera también de atravesar todas estas, estas nociones expresiones profesionales, eh, familiares, y bueno, y tantas otras cosas. ¿Vos cómo lo viviste, Fabio? Muy bien, la verdad que muy bien, ahora aparte que contaste esto, ¿no? Y que hemos estado revisando también el vivo de ayer, creo que hemos avanzado muchísimo sobre cierto tipo de cuestiones que nos parecían bastante... Eh, complejas, pero no, no diría tan como complejas, sino bastante poco agarrables, ¿no? bastante poco aprehensibles en algún punto. Parece que hemos avanzado muchísimo sobre eso, sobre esta especie de de cuestiones esquiva que tiene Sofical, ¿no? Que siempre cuando estamos a punto de encontrarla se nos, este, se mueve, ¿no? Y no, y no la logramos agarrar y cuando estamos a punto de este, enfrentarnos a ella de repente se da vuelta y va para otro lado y no logramos nunca verla tampoco, ¿no? En esto como bien ella dice de, de esto... Uh, eh, ¿no? esta, esta frase o esta pregunta, este juego ¿no? que estableció en su retrospectiva en el Pompidou de París Cuando dice, ¿puedes verme? ¿no? Eh, ayer creo que hemos podido verla, ¿no? creo que hemos podido verla y hemos podido encontrarnos con ella De muchas maneras que en este control F vamos a estar eh, de algunas formas, ¿no? de muchas formas eh, Fortificando Oh, siento que con este control F mmm, vamos a poder eh, establecer un método en el que vamos a poder eh, agarrar a Sofical, ¿no? Verla. ¿no? Creo que, que si fuéramos por una lógica, esa lógica un poco más post-académica, incluso... Mmm, Contemporáneas, ¿no? que tal vez hasta hemos estado utilizando en los otros meses ¿no? para poder encontrarnos con Boyce, con Duchamp, con Warhol, esas lógicas nos, nos impedirían encontrarnos con Sofical, porque Sofical justamente eh, está siempre mirando muy críticamente esos, esos modos sistemáticos. Y es muy hábil para escabullirse de esas maneras de ser encontradas, ¿no? Entonces me parece que este control F es una de las mejores formas muy soficalescas a la vez, ¿no? Es un poco haber, este, estar utilizando o haber aprendido ayer, ¿no? A utilizar su propia energía... Eh, Por encontrarla, ¿no? Su propia energía descabullirse Para nosotros poder encontrarla Es una, una un, hemos, Estamos utilizando como una estrategia De arte marcial oriental Para poder enfrentarnos Con su, su manera de estar En los sistemas, ¿no? Y de definirse Entonces, este, creo que en, en relación a la pregunta lo veo muy bien, ¿no? Creo que estamos, vamos muy bien. Me gustaría, sí, ahí a ver si, si podemos anotar esto que me parece muy interesante, que es lo del turmen deriva tóxico, ¿no? Esta, esta combinación de tres palabras, ¿no? Que me parece que eh, es el, el, el también una clave, ¿no? Una clave interesante en o En relación o a partir de la que podemos Cuando encontremos a Kall, no cuando, cuando la veamos en esta pregunta que se nos hace No puedes verme También encontrarnos a nosotros y vernos a nosotros ¿no? Esto que un poco decíamos ayer Bueno, Sofía siempre plantea En términos de la verdad Una posibilidad de hacer relativa más a lo verdadero Para que... Eh, lo que está proponiéndonos siempre sea una metáfora de lo que nos está pasando en ella a nosotros mismos, ¿no? Entonces eh, creo que este este detox, ¿no? Este eh, esta mezcla, ¿no? De deturmen deriva eh, y, y lo tóxico, ¿no? Creo que es el resultado que vamos a poder encontrar en, en, a partir del control F que vamos a poder hacer viendo a Sofical encontrándonos a nosotros, ¿no? Algo así. No sé si lo he hecho muy complejo, ¿se entiende cómo lo ves? Sí, sí, justamente me parece también que, que nos va a permitir Sofical hacer reflexiones mucho más eh, cercanas y cotidianas a nuestras realidades que quizás... Eh, <risas> ¿Vos eso? No, no, estoy mirando totalmente fascinado y, y aparte que ahora aparece de pie, ¿no? o sea que antes estaba como en otras posiciones, es cada vez... La cada ahora Y aparte le da como una sombra también, parece realmente cinematográfica la imagen. Eh, bueno, pensaba esto que estuvimos atravesando a, a Joseph Boyce, to jump y Warhol, que yo mencionabas que eran bastante más eh, en cine, académicos, que no lo son, pero que llevan más a plantear juegos mentales teóricos, y que creo que es la primera artista que vamos a estar eh, conectada más con la cotidianidad y con, y con este juego psicoanalítico, psicoanalítico que ella plantea todo el tiempo, del Espejo, eh, que me parece que, que, que va a ser interesante porque por, por primera vez vamos a poder también eh, hacer este juego de, de, de espejo y de, y de interno que, que quizás no nos no quizás seguramente nos va a regalar herramientas eh, más conectadas con este, nuestra cotidianeidad y con esta noción de que los trans artistas tenemos, eh, justamente esta problemática que, que por ahí no tenemos tanto tiempo para grandes teorías eh, o, o tanto tiempo mental como para para jugar sino que en realidad estamos todo el tiempo en esta en esta noción de del snapshot el ya cosas cortas y, y, y situaciones que tenemos que evitar que no porque no nos queda otra o porque bueno es parte de lo que hemos elegido como como manera de vivir y, y que bueno que creo que que, que afectan muchísimo lo emocional, que afectan muchísimo nuestra manera de, de ver la vida y de, y de encararla, y que me parece que con ella nos va a dar herramientas mucho más cercanas eh, para poder, eh, bueno, acompáñala, y sobre todo que ella sigue viva, ¿no? Claro, que esto también es una cosa que suma muchísimo a, a esta nueva percepción y también una especie de hacer sentir como implante a, nuestro propio, eh, a nuestros propios procedimientos. ¿no? Y, y, y creo que, que está buenísimo, así como lo estás eh, planteando, ¿no? que el hecho de que, de que siga viva, ¿no? de que Sofi Carr está viva y está activa, está trabajando, es un implante a nuestros procedimientos, porque... Eso que decías al comienzo, que de alguna manera, sin serlo, pero... Eh Andy Warhol, eh, Joseph Boyce, o el mismo, por supuesto, el mismísimo Duchamp, están siempre muy relativos al mundo académico, ¿no? Porque están relativos eh, eh, a través de todos los estudios infinitos académicos que existen de ellos, porque también nosotros, de una manera u otra, hemos aprendido acerca de ellos a partir de modos académicos, ¿no? De, de, de formas que aún... Eh, abriéndose, expandiéndose y negando lo académico no dejan de hacer centro ahí, no, no dejan de ser alternativas a lo académico con Sofical pasa algo muy distinto porque primero que nada ella un poco Dushan lo que pasa es que Dushan fue mucho más... Eh, antipático en algún no, más este bueno, sí, más antipático en algún punto ¿no? menos empático sería en realidad mejor la expresión ¿no? eh, que es total en términos de que eh, Duchamp ignoró la crítica ¿no? o sea directamente no le dio importancia ¿no? ni para bien ni para mal le dio igual y le dio igual también el ámbito académico, al cual no quería ni pertenecer ni tampoco le molestaba cuando lo hacían pertenecer, ¿no? Aquel, aquella famosa idea de Duchamp de decirle que sí a todo, ¿no? O sea, le daba igual, en sí le daba igual. No le gustaba, en, en términos de lo personal privado, que se metiera el mundo académico, a analizar sus cosas y tal, pero si bien muchas veces se expresó con mucha contundencia al respecto, ¿no? Y bastante este, grosero incluso, pero finalmente le daba igual, ¿no? En cambio, Sofical, no, Sofical le molesta, no tiene ninguna intención y de una manera activista va contra. La, el academicismo no tenemos varias este, expresiones de ella no desde eh, escritos eh, respuestas en entrevistas o mismamente sus eh, ponencias no que cuando se toca su obrar, desde lo académico y específicamente, no o particularmente desde la crítica, no desde lo crítico académico, bueno, se, se, se enfurece, ¿no? O sea, llega, llega a, a, a expresiones que son realmente muy este, graciosas porque parecería que lo está haciendo este, de broma porque se pone realmente muy mal, y, pero no es de broma, es que realmente se enfurece, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que, que también eh, bueno eh. El hecho de que está viva nos ayuda mucho, ¿no? De que está viva ella, su obra, su obrar, de que sigue procediendo y operando, formulando, y de que está en este momento, además, concentrada sobre esto que nosotros estamos, ¿no? Tratando ya desde hace unos eh, cuantos vivos anteriores, ¿no? Desde hace unas cuantas conversaciones anteriores que es esta idea de programar trascendencia, ¿no? de programar cómo queremos que el arte nos establezca dentro del arte, ¿no? sea a la escala que sea y sea de la manera en que sea. Sofical en eso ¿no? está muy activa, entonces eh, nos suma, ¿no? es como que, que genera esto, esta, este, este implante de vida así activa, y también, por supuesto, con cierto tipo de incertidumbre, porque con Warhol, con Boyce, con Duchamp, medianamente todo es bastante cierto, ¿no? Hay, hay mucha certeza, por más que nos vayamos a los eh, costados menos académicos, más alternativos y menos, eh, tal vez, todavía tratados, ¿no? Como, bueno, hemos visto en el caso de los tres. ¿no? que hay un montón de cosas de su obra operatoria, formulaciones, que todavía están en pleno proceso de descubrimiento, ¿no? pero medianamente sabemos que no va a haber muchas sorpresas, ¿no? No va, vamos a estar siempre más o menos dando vueltas sobre lo que ya tenemos. ¿no? En cambio con Sofical la incertidumbre es real, porque todavía ella está trabajando y en un momento además muy clave, que es el gran quiebre que alguna vez iba a ocurrir, que es dentro de su carrera, que estuvo signada, ¿no? que estuvo dada, que estuvo de alguna manera, la pudimos entender muy ligada a la presencia de su madre y de su padre, esas presencias vivas en este momento ya no están, ¿no? porque hace unos pocos años que murió su padre Y hace unos tantos años más que murió su madre Y esto ha generado un quiebre fuerte en Sofical ¿no? Y para sumarle al pragmatismo un poco Irónico, absurdo, risueño ¿no? Que Sofical siempre nos propone ¿no? El niño de ojo Lo último que sabemos es que murió su gato ¿no? Que era su familia en términos de cierta ironía de la familia que plantea Sofical, ¿no? de cierto tipo de crítica encubierta a la noción de formar una familia. ¿no? Su gato, que era eh, su familia, ¿no? también en una visión y en una especie ¿no? de, de flechazo a, al hecho de que las personas hoy por hoy, eh, en general tenemos familias que son las mascotas, ¿no? Y que a nuestros gatos, a nuestros perros les llamamos nuestros hijos, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas, Sofical siendo muy ácida con relación a eso, ¿no? Ahí está, eh, buenísimo, gracias porque buenísima la imagen, ¿no? Este Suri, su gato, que Suri en, en francés significa rata ¿No? O sea, su gato le pone rata en nombre. Bueno, este gato, ¿no, Surí, que bueno, era la mascota de Sofical, que vale decir, y ya, ya iremos contando, ¿no? De a poco, porque hay tanto para contar, que Sofical vive rodeada en sus casas, ¿no? Tiene dos departamentos, que es hasta donde sabemos ¿no? que es donde vive, uno en París y otro en las afueras de París. Eh, estos apartamentos están llenos porque la verdad es que es mucha la cantidad de eh, animales embalsamados no hay todo tipo de animales embalsamados incluso el cuello de una jirafa hay hay cosas muy raras no convive ella con animales embalsamados y ella dice que el único ser vivo con el que convivía era con su con su gato no que después de la muerte de su padre fue su única familia que quedó no eso es lo que ella dice pero la vida, como es la vida, se llevó a su ¿no? O sea, la muerte vino y se llevó a Zurí, se llevó al gato Y el, el quiebre ¿no? emocional y aparte la, la contundencia de contexto ¿no? Que para Sofical eh, contenía Contexto, contención, ¿no? Contenía todo un obrar de años Se ha visto en estos últimos 10 años Diría yo que menos, ¿no? En estos últimos 6, 7 años Absolutamente colapsada, ¿no? O sea, se cayó, se colapsó Como cuando un edificio con dinamita eh, Se desmorona sobre sí mismo, ¿no? O sea, ese modo... Que entendíamos en Sofical Se ha venido abajo ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, todavía no lo sabemos Porque no hay producción nueva La última producción es esta Que es la de suri y que esa producción bueno tiene una calidad, digamos, un poco referencial eh, a lo mismo que ha hecho con la muerte de su madre y que suponemos va a ser con la muerte de su padre, que todavía es un proceso que no ha sacado a la luz, pero que ya está, ¿no? que es un proceso de relevo y de cierto tipo de celebración ¿no? de la vida de estas personas y de este ser, de este gato. Pero que no sabemos muy bien, ¿no? O sea, no sabemos, hay, hay una gran incertidumbre al respecto a Sofical, porque estas muertes, estas desapariciones, estas ausencias marcan dentro de la lógica de producción de Sofical cosas que eh, son realmente muy importantes, ¿no? fundamentales. Entonces, le, vuelvo, ¿no? Al punto, le, le estamos sumando, ¿no? A esto que veníamos trabajando con ciertas certezas de lo cerrado Porque estos artistas Warhol, Boys Duchamp no están más, no, no producen más Le sumamos, ¿no? En este último mes, este mes oficial en Fundación La Bomba de Miel Este juego, ¿no? Esta posibilidad que es lo que creo hace que sea más cercana a nosotros ¿no? es lo que hace que esté más en nosotros, que esté más en este mundo real de la realidad que vivimos, ¿no? Porque, bueno, es una persona que está aquí compartiendo con nosotros este Saijes, ¿no? este Espíritu del Tiempo 2023, este Espíritu del Tiempo post-COVID, este Espíritu del Tiempo guerra de Ucrania, crisis europea, eh, colapso, ¿no? De un montón de cosas Este 2023 que se viene con una enorme eh, voluntad de, de cambios astrológicos, ¿no? A partir de lo astrológico Este 2023 que se viene como una especie de fisura, ¿no? en términos de cierto tipo de cosas como eh, las propuestas de, de Facebook, ¿no?, del Meta y demás, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ayer veía, ¿no?, eh, cosas concretas, ¿no? específicas, como eh, en términos de transhumanidad eh, se ha experimentado el primer, eh, el, el primer trasplante de cerebro, ¿no?, con un cerebro-máquina a un ser humano que pone a esto de la transhumanidad en pleno proceso de desarrollo ya concreto, ¿no? Muy concreto. En una, todavía no claramente de una forma muy torpe y de una manera muy grosera, pero, digamos, esto que estamos viviendo no lo vivió Warhol, ni Duchamp, ni Bohm, ¿no? Pero sí lo está viviendo Sofical. Entonces, suma ¿no? esto a este mes y a todo esto que estamos trabajando. Por eso también me parece que es buenísimo eh, pensar ¿no? esto del control F. Porque creo que el control F nos ayuda en el caos ¿no? de, la, de la enorme cantidad de estímulos de información eh, y de todo lo que vivimos todo el día, a ubicarnos sobre algunos puntos que nos son importantes y que es eh, necesario enfocar. ¿no? Eh, sobre los anteriores meses creo que no hacía falta porque los enfoques estaban dados sistemáticamente. ¿no? O sea, seguíamos reglas, aunque estuviéramos fuera de los ámbitos académicos, ¿no? Pero las reglas por fuera de los ámbitos académicos y que hemos estado siguiendo, ¿no? De manera muy innovadora para nosotros en la bomba de miel, no dejan de ser también académicas, ¿no? Aunque, est aunque estén fuera, de pero están afuera como alternativas a ese centro, ¿no? Pero en este caso yo creo que van a ser reglas del control F más relativas a la vida cotidiana, Bueno, hable muchísimo Ahí la busqué para verla viva, ahí hablando. Eh, Esta es la, la última de las, de las eh, conversaciones que he visto que, que existen de ella, ¿no? O sea, de lo que está publicado es de lo último. Un, un, una cosa más, que, que es, no si el sitio es bellísimo, tienes que tratar de no como se dice la BIME? No destruirlo. Sí, sí. Entonces es interesante porque tienes también que jugar para entrar en el sitio y hacer un juego con este sitio. Y de cierta manera es más fácil, creo, porque es un elemento más de juego. Acabas de mencionar uno de los proyectos a los que quería aludir. Ahí, perdón, aprovecho, ¿no? Porque es interesante pensar ya, ¿no? Que en el caso de Sofical, bueno, estamos viendo en esta última, que es una de las últimas entrevistas en español que se pueden encontrar, ya incluso el sistema, ¿no? De, de entrevistas a partir de una videollamada, ¿no? O sea, lo estamos viendo tan cercano a nosotros que el método es... Eh, el mismo que nosotros utilizamos, ¿no? La vemos ahí ya en su casa, la vemos con su con otra predisposición, diría yo que hasta con otro atuendo, otro peinado y otras gafas, ¿no? A las que suele usar cuando da sus conferencias, sus charlas, ¿no? Que es muy, muy estratégica cuando... Cuando lo hace, ¿no? Porque es una mujer que sabe, sabe de los códigos, ¿no? Sabe de códigos sociales Y aquí está bastante entrecasa en un punto, ¿no? Si bien este, siempre tan, este, tan ella, ¿no? Siempre están con esa, esa, esa especie de sello soficado, ¿no? Pero, eh, bueno, la vemos como estamos nosotros en este momento, ¿no? Conversando a través de... Este YouTube, uh, o bueno, o, o publicado, esto está publicado en el YouTube, ¿no? Eh, y, y que no sé si fue una charla ahí, pero creo que sí, o sea, fue un vivo que quedó ahí. Eh, esto, bueno, es historias de paredes, una, un ciclo, digamos, que, que, que se va realizando con ella desde que ella hizo una muestra que se llamó así en, en Colombia, y que, del cual hay otros eh, videos, ¿no? Hay, una, hay dos o tres videos más, unos que son institucionales de, del espacio Y luego hay una presentación de ella que hizo en su momento, esto creo que fue en el año 2015, me parece O 2016, eh, ella hace una presentación muy interesante, muy rica No, me parece que fue antes, ahora que lo estoy pensando, bueno, pero por ahí, ¿no? 2013 al 2016 Hace una presentación muy rica Que la hace en español, ¿no? De todo su trabajo Y que, bueno, es realmente una ponencia de dos horas Más o menos impecable, ¿no? Alucinante Y, y bueno, luego hay otro, una entrevista que se le hace en audio Y ahora apareció esto, ¿no? Que es una charla maravillosa Donde, bueno, ella cuenta mucho de esto ¿no? Ya lo vamos a estar viendo seguramente más en detalle pero sobre este momento tan incierto en el que está, ¿no? en, en esta incertidumbre en la que ella está, que a mí me parece muy interesante también porque nos vuelve a reflejar, ¿no? quién de nosotros puede realmente decir que no está en un momento incierto, ¿no? sea lo que sea que nos esté pasando, porque el mundo está en esa incertidumbre. Todo está en un momento bisagra, que no sabemos muy bien para dónde va a ir, que evidentemente va a ir para algún lado, pero no sabemos bien para dónde, ¿no? Entonces, bueno, también eh, comprenderla dentro de esa inacción como acción, ¿no? Muchas veces también la inacción es acción cuando la incertidumbre nos afecta, ¿no? Lo hemos visto también en algunos casos ¿no? paradigmáticos de la época de las entreguerras. ¿no? O sea, el entreguerras entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Hubo muchos artistas, filósofos y demás que quedaron inactivos, un poco como en el shock de no saber cómo seguir, porque eh, la incertidumbre era tal que cualquier movimiento parecía o innecesario o tonto o. Peligroso, o tal vez incluso eh, generador de más confusión y de mayores problemas, digamos, ¿no? De, de, de, de sumarle más, eh, más lío al lío, ¿no? Entonces, un poco que creo que también esta inacción de Sofical, ahí lo habla ella algo, ¿no? Hay, hay algunos detallitos concretos que dice, pero que tienen que ver con eso, ¿no? O sea, con, con que es una. el no hacer nada, el vacío que genera, ¿no? Una, una actividad también, genera un discurso también. Eh, ¿Qué decís, Carlos? Que estoy hablando mucho. Sí, me encanta esta, que aparece esta, esta, esta cuestión de ella, como que no, no es su silencio en este momento, porque también me parece que es una herramienta el silencio para los artistas, como bien decís, que muchas veces creemos que en esta época la única forma es generar contenido, contenido, contenido, contenido. Es más, como esta pulsión de que para estar vivo y sobre todo en la virtualidad, necesitas hacer el posteo diario, el, el estar presente, y, y que creo que, bueno, que aparece también estas herramientas del silencio, las pausas, eh, pensaba también en, en el obra de Sofical que siempre ella lleva a esto, por ejemplo, de, de catalizarlo en un libro, que bueno, esto es toda una producción, es un, son tiempos en los que hay, que bueno, que ella seguramente estará, que... que que ella tendrá en su metodología y en sus dinámicas, esto, esta, estos tiempos conectados con ella misma, en primer lugar, con su, con su realidad, con su vida, que, que a la vez la, que hace estas acciones que la ayudan a ella a atravesar ciertas eh, problemáticas, cuestiones, y que eso de después tiene todo un tema, tiempo de remanso, de, de cantar, de tratar de entender para que pueda surgir, una, una obra que, que, que, a, que, a, que genere esta, esta cosa cercana, que ella genere esta intimidad eh, con el otro, que es lo que está todo el tiempo tratando de, de buscar, y me parece interesante esa, esa, esa herramienta, digamos, a partir de verla hoy en silencio, digamos. Sí, el silencio ¿no? y el vacío, que también es, es algo que, que en el acto muchas veces se ha utilizado de, como bien decías, ¿no? también es algo que, que es, eh, es muy difícil de manejar, es muy difícil de... de plásticamente, vamos a hablarlo así, ¿no? plásticamente es algo muy complejo de eh, poder realmente establecer dentro de algún lenguaje. ¿no? Pero también es muy necesario, y Sofía creo que, que viene haciéndolo, ¿no? Viene haciéndolo de muchas maneras, muchas veces, y que habrá que ver si esto, bueno, también está definido finalmente por ella en algún elemento, ¿no? En algún objeto, en alguna manera, ¿no? A ver si es que son, son ideas nuestras, cosa que también es bienvenido, porque es una percepción que nos ayuda a seguir comprendiendo el arte y a seguirnos posicionando ¿no? en el nosotros hoy. Así que si eso no es, no importa, porque en todo caso eso estaría relativo a si eso no es verdad. Y pues sabemos que eso no es lo que a nosotros nos está interesando para servirnos del trabajo de Soficar, ¿no? Sino de lo verdadero en todo caso, y que lo verdadero también lo vamos describiendo nosotros en relación a lo que nos vaya sirviendo. Bueno, aquí hay algo verdadero en Sofical que es que por alguna razón hay un silencio y hay un vacío que se está generando desde hace un tiempo y que eso eh, lo podemos utilizar a nuestro favor Pensándolo, reflexionando a partir de En el vacío y el silencio Que existe actualmente De formas muy diversas En relación a toda esta incertidumbre Que también estamos atravesando ¿no? Y en relación también A cierto modo nuevo Del silencio y del vacío Que es el extremo ruido ¿no? El extremo el, el extremo caos, ¿no? Que es eh, tan extremo y tan eh, ensordecedor Que termina siendo un, un vacío, ¿no? Que termina siendo un silencio Que termina siendo algo relativo, ¿no? Como, como darle la vuelta a un círculo Y unir en 360 grados un vacío con un eh, A partir de un lleno Transformado otra vez en vacío, ¿no? Un poco que, bueno, todas estas cosas eh, creo que, que, que están siendo parte de este momento de Soficali Porque son parte nuestras también, volvemos a eso ¿no? Recordaba recién que hay una, hay una exposición muy interesante que se hizo en el Museo Pompidou También en el Centro de Arte Pompidou Que tenemos nosotros en nuestra... En nuestra biblioteca el catálogo, es un catálogo sumamente interesante, que en realidad es finalmente lo que registra ¿no? el proceso mismo de la exposición, que se llama El vacío, ¿no? de, eh, de Voigt, no, Le, Le void, creo que es en, en francés. Eh, es un catálogo muy interesante de una retrospectiva acerca del vacío, que se hace en el centro Pompidou Donde se exponen las salas vacías ¿no? Porque es eh, El modo en que eh, Muchos artistas se expusieron con ideas A esta problemática, digamos ¿no? Entonces había Era, era muy, realmente muy interesante Y el catálogo es muy interesante Porque Las salas, ¿no? Pompidou tiene, bueno, muchas salas que a su vez, según la exposición, se subdividen, ¿no? Un poco como pasa en todos los museos, se subdividen y se generan como metasalas. Bueno, esto era un montón de salas, todas blancas, vacías, ¿no? Con algunos que otros este, juegos, ¿no? Cada tanto, pero en general todas vacías y cada una de las salas llevaba el nombre de la eh, obra, y del artista a la que referí ese vacío, ¿no? Entonces el, el catálogo es un montón de fotos de las salas vacías Explicando el vacío eh, tratado por tal artista de tal forma, ¿no? Y que era la, la obra que se estaba mostrando ¿no? O sea, un vacío de tal artista expuesto en una sala vacía Contado en un catálogo como vacío, digamos el vacío y el silencio, en ese sentido, en el arte están muy relacionados, ¿no? Que no siempre es así en otros ámbitos, ¿no? porque en otros ámbitos el, va el vacío y el silencio no necesariamente están relacionados. ¿no? Pero en el arte sí, porque en el arte el vacío y el silencio tienen esta transversalidad que es la palabra, que es donde Sofical mejor también se nos cuela, ¿no? En relación a los estereotipos. Porque la palabra en el arte, después sobre todo en, en términos del arte moderno, postmoderno, ¿no? que nos lleva a lo contemporáneo, postcontemporáneo, la palabra es concepto y la palabra es también relativa formalmente, ¿no? como objeto, como forma, a cierto tipo de estrategias del arte conceptual, ¿no? a cierto tipo de objetualidad, a cierto tipo de cosa, de obra, ¿no? una palabra como obra, una palabra como objeto, obra, incluso a nivel mercado, ¿no? una palabra como cosa a la venta, una palabra como objeto de comercialización. ¿no? Digo esto porque, vuelvo, insisto, no en todos los ámbitos, el vacío y el silencio están relacionados entre sí, porque no en todos los ámbitos la palabra tiene este valor, ¿no? estos valores. En cambio en el arte sí. Entonces cuando hablamos de vacío y hablamos de silencio, transversalmente también hablamos de palabra, porque para que exista el vacío, existe el silencio en el arte y por lo general existen palabras ¿no? y existen muchas palabras. Vuelvo al ejemplo ¿no? de este catálogo del voids, que es vacío ¿no? en, en francés y que es un catálogo que está lleno de palabras para hablarnos de silencio y de vacío, ¿no? porque en una sala vacía lo que reina es el silencio ¿no? ahora. En una sala vacía, silenciosa, relevada en un catálogo, lo que reinan son las palabras Sofical un poco que hace esto mismo, por eso decimos que Sofical ha trabajado muchas veces con el vacío y con el silencio ¿no? A través de la palabra, pero de qué manera, ese, ese sería el punto que sigue a esto ¿no? Lo ha trabajado de una manera que es la ausencia que no es lo mismo, que decir simplemente vacío o silencio, sino si no es, en todo caso, lo pongo en, mis, en mi reflexión, ¿no? Bueno, el vacío es la ausencia de algo y el silencio es la ausencia de algo, ¿no? Es decir, no son absolutos, sino son relativos. Siempre son relativos a algo que no está. ¿No? Eso es lo que creo que está pasando hoy por hoy en este eh, tiempo, ¿no? En los aires en general, y que tiene que ver con esta, esta sobre, ¿no? Sobre todo que tenemos, esta hiper todo que tenemos, ¿no? que va generando con el absoluto todo, el absoluto lleno, el absoluto ruido, el absoluto caos, el absoluto aburrimiento un vacío y un silencio a partir de la ausencia de... ¿no? La ausencia en, en, en Sofía no es algo que, bueno, ella ha trabajado de manera muy concreta, ¿no? O sea, tenemos muchos trabajos, ya vimos algunos libros, de las ausencias, ¿no? que también es eso que eh, todo esto que estamos hablando, esa noción soficalesca que viene de Jacques Lacan ¿no? y de la, de, de la terapia de, del psicoanálisis lacaniano, que es la de que toda ausencia se hace presente a partir de un, de un círculo de presencias que, que rodean un agujero que lo hace existir, digamos. ¿no? Si un agujero eh, se define por alguna razón, es por el borde que lo, lo, lo define agujero, digamos, ¿no? Un vacío se define por algo, es por las palabras que, que lo definen en sí, ya. Bueno, un poco todo esto, ¿no? En relación a que también... Es, es Sofía está... Eh, Generando esta reflexión en el mundo del arte en general, digamos, ¿no? Porque, bueno, ahí en esta entrevista, un poco que también se habla sobre esto, ¿no? Pero también hay, hay algo que, eh, como siempre, cuando estas teorías entran a jugar con la definición de qué está haciendo Sofical o qué hace Sofical, bueno, Sofical inmediatamente va en contra, ¿no? porque no le gusta que teoricemos así acerca de su trabajo ni de sus obras ¿no? ¿no? No le interesa, no, pero no, no es que no le interesa como a Duchamp que, bueno, no le interesaba, pero si le hacía le daba lo mismo, si lo hacíamos le daba igual, ¿no? No, Sofitel es activista en que no le interesa y no quiere que lo haga. que se escapa, porque también pensaba que el, al posicionarse ahí, en esa ausencia tiene este juego de que con una palabra cambia el sentido completo de lo que venía haciendo, entonces te vuelve a hacer derivar, y, y, y este juego de escape constante, que bueno, que manifiesta de verdad que no, no, ella no tiene ningún interés de, de, del mainstream, entre en, por decirlo de una manera, o de lo, porque eh, está constantemente en estos juegos, que que bueno, es difícil establecerla. Y que otros artistas, ¿no? Como el caso de Marina Abramovic, utilizan, estaba pensando en ella recién, ¿no? Utilizan de otras formas, ¿no? De otras maneras que tienen establecidos otros tipos de, de estrategias, ¿no? Para manejarse con el silencio, con la ausencia, y sobre todo con la no... Producción de, de obra ¿no? O La no producción de obrares circulando ¿no? Entonces son artistas que cuando no hacen cosas no, A, Arman otras estrategias para es, explicar ese no hacer cosas no. Y, y se ponen en otras posiciones Aquí yo creo que, que esa es la gran diferencia también sistémica de Sofical Como por ejemplo con un artista como Marina Abramovic, ¿no? que si bien claramente hacen cosas distintas, en algún punto no es tan distinto a lo que hacen ¿no? sobre todo la última Marina Abramovic y la última Sofika, no. pero como Marina Abramovic genera ¿no? con el silencio y la ausencia de obra, otro tipo de estrategias de mercado, de sistema y esto que vos decías que creo que está muy bien dicho, no, de mainstream o sea, genera otro, otro movimiento, ¿no?, en esa, en esa dirección que tiene que ver con el mercado, que tiene que ver con una, una pulsión de la mercadotecnia, ¿no?, hace o sea, una pulsión de marketing, que eso juega de otra manera, ¿no?, va de otra forma, y tal vez es que va también de, de spam, ¿no?, yo creo que el caso de, de algunas ausencias, ¿no?, para no hablar de vacío y de silencio Hablemos de ausencias en términos asoficalianos, Específicamente de obra En algunas ausencias Que generan algunos artistas ¿no? Es mucho más Perceptible Su estrategia De mercado ¿no? eh, En torno también a generarse En el mainstream Un Una especie de, de Producto ¿no? O sea, tenemos esto ahora, aparte, o sea, se me está ocurriendo, ¿no? Y lo estoy relacionando, perdón que hago un lío, pero con el NFT, ¿no? Los nifty, ¿no? Como el NFT, o sea, toda esta idea del criptoarte, vino también a, a, a producir de la ausencia una presencia a partir de un, un, un mínimo gesto cualquiera, ¿no? O sea, de. de eh, y cómo eso eh, por algunos artistas está siendo utilizado y está siendo provocado ¿no? por cierto tipo de mercado del arte que eh, incluso eh, está siendo, siendo mucho más radical ¿no? que, que cualquier otra cosa que esté en relación, por ejemplo, a, a los modos de blockchain, ¿no? Bueno, es muy complejo, traje otro tema, ¿no? Pero digo, Sofical está, está, está muy transversal a todo esto, ¿no? Está, está, está ocupándose de otras cosas y que creo que, bueno, sería, tal vez no, lo que vamos a ir encontrando como percepción, porque no lo vamos a encontrar como verdad, no nos vamos a enterar de cuál es la verdad. No hay, no hay ninguna verdad de que enterarnos. Nos vamos a encontrar con una percepción de, de algún tipo de literaturización por su parte o por nuestra parte de todo esto, ¿no? En pos de que nos sirva para algo. Yo creo que acá también tocamos un punto extremo de nuestra, de nuestra propuesta dentro de la Fundación, ¿no? Dentro de Fundación La Bomba de méxico con estos meses, ¿no? con esta propuesta MES, que es que no estamos estudiando a los artistas en torno a un estudio de la historia del arte o de la crítica, a partir de la crítica eh, para conocer qué, qué hacen, quiénes son, de qué va su obra, sus obras sus operatorias, formulaciones y tal, ¿no? sino que estamos tomando a estos artistas como punto de partida para aprendernos nosotros, ¿no? Pasa que con Boyce, con Warhol y con Duchamp es tan fuerte, ¿no? El, el, el, el aparato descriptor, ¿no? Lo, lo, lo digo así con intención como de que sea un, un robot, ¿no? Como un, un robot descriptor, que es como una especie de destructor, ¿no? Es tan fuerte el aparato descriptor de que, bueno, claro, después es, es muy difícil no caer en los estereotipos. En cambio con Sofical esto, esto es muy diferente. Esto, esto es, en la propuesta de Fundación La Bomba de Miel, creo que el punto de llegada ya de todo un eh, modo de formular nuestro trabajo y nuestra, bueno, posibilidad que se va a dar en la escuela, ¿no? que es el acompañar a transartistas migrantes que seguramente también ¿no? eh, están dentro de, de otro tipo de categorías, pero sobre todo ¿no? transartistas migrantes, acompañarlos en un proceso que, que es mucho más creativo de sí y del todo, ¿no? de todo, que adaptativo de lo que hay, ¿no? Entonces creo que, que con su lo que nos va a quedar como posibilidad también es que no vamos a encontrar ninguna verdad de nada, ¿no? Vamos a encontrar, claro, no, sí, un montón de anécdotas, de historias, de obrares, de libros, de muestras, de cosas maravillosas, ¿no? Vamos a encontrar muchísimas cosas, pero eso no significa que vamos a encontrar con ello eh, descripciones históricas, tradicionales y arquetípicas ¿no? De lo que es Sofical como artista y de lo que hace como artista Porque es muy, es muy escabullidiza, ¿no? De hecho, son muy pocos los libros que existen acerca de Sofical En términos de análisis histórico-crítico ¿no? Son muy pocos porque es muy difícil hacer eso ¿no? Porque se escabulle de inmediato O sea, aquello que Warhol empezó a hacer y que hemos visto, ¿no? tanto nos fascinó, que escabullirse. Soficarlos lleva al extremo y genera también eso, ¿no? Lo que Warhol generaba que era, bueno, si, si, si no te podemos agarrar desde la historia del arte, desde la crítica del arte, no te podemos prestar atención, digamos. Pero a Warhol eso de algún modo le afectaba muy este... Bueno, no sé, ¿no? Como muy dualmente, porque por un lado le gustaba, por el otro lado lo, lo entristecía, pero a Sofical no le entristece nada, ¿no? A Sofical ni le, le da igual, pero a, a su vez la alegra, ¿no? O sea, como que encuentra ahí un razonamiento que le confirma su manera de hacer. Entonces, cada vez que menos aparece y cada vez que menos la, la historia del arte y la crítica del arte le, le presta atención, más hace su juego, ¿no? Entonces es, es en términos de, la pro, de nuestra propuesta MES, el lugar más espejo que vamos a encontrar, ¿no? Es aquí donde tenemos que pensar más a través de Sofical en nosotros, en nosotres como transartistas, que en estar en una clase acerca de Sofical, digamos. ¿no? O sea, esto no va a ser, si, si en algún momento hemos caído, ¿no? En, en, en, en cierto tipo de academicismo De dar una clase acerca de Warhol O de Duchamp o de Boyce Bueno, seguramente que aquí va a ser En lo que menos parecido a eso vamos a andar digamos, ¿eh? Menos cerca de eso vamos a estar Porque es muy difícil dar clases Acerca de Sofical. Lo que, lo que vamos a hacer es estar siempre Suponiendo Percibiendo Uh, no, corriendo me peligro me... porque pensaba cualquier crítico que quiera decir algo, mencionar la histori hacer historias sobre ella eh, con una palabra te puede dar vuelta todo, entonces <ríe> también uno corre peligro en querer hacer ese juego de, de encontrarle un estereotipo de, de, de, de, de, de, de, de, de tratar de definir tan específicamente esa ausencia que, que, que nos plantea. Y que ella es, ¿no? O sea, y otra vez, es ella misma esa ausencia, ¿no? Y esa ausencia que después aparte nos permite ser nosotros ese borde que la define, ¿no? Ese, el, el agujero el no somos nosotros en el borde de esa definición. ¿no? Somos nosotros los que ponen las palabras que hacen presente el vacío y la ausencia y el silencio. ¿no? Pero que ahora, en, en términos de lo que hablamos, bueno, y de que estamos suponiendo, ¿no? De Sofical haciendo nada en este momento, ¿no? Haciendo vacío y silencio, supongamos que estamos suponiéndolo, porque tampoco es que lo sabemos cada ciencia cierta, ¿no? Pero en esa suposición... También podemos incluir ¿no? todo lo que ha hecho antes Porque todo lo que ha hecho antes, en todo lo que vayamos a ver Vamos a encontrar ausencia, ¿no? O sea, finalmente son un montón de palabras, de ejercicios, de imágenes, de acciones Que lo que generan son un borde del, del agujero, la digamos ¿no? o sea, Se generan el borde de eso que está... Marcado como la ausencia ¿no? Pero que no existe como ausencia Si no está todo eso otro que lo define Porque si no existe todo eso otro que lo define es, es, es, no, no es ¿no? no es Para que sea Tiene que haber algo que lo definan ¿no? Y que sobre todo son las palabras Bueno, el gran asunto filosófico ¿no? La gran presentación del ser ¿No? Uno es en la medida en que se presenta ¿no? Aquello que decía este Heidegger Que era el dasen, ¿no? el, el darse, el ser ¿no? El, el ser ahí Si uno no es a través de algo Es que no es ¿no? Y, y bueno, y, y, y Lacan ¿no? con esa misma idea Hablando de la extimidad, Que es eso que es dentro nuestro Pero que solamente existe a partir de que de que está afuera nuestro De que desde afuera lo nombramos Porque en ese adentro no llegamos nunca Porque es que cuando llegamos estamos afuera Porque estamos llegando a partir y a través del lenguaje Bueno, toda esta complejidad, ¿no? También yo creo que, que es interesante como pensar el, el juego de Sofical en relación al peligro Me gusta mucho esa palabra y ese concepto que introducís ¿no? Porque... ¿Qué es el peligro hoy para nosotros, artistas, no? ¿Y, ¿Y cuál es el peligro que nosotros enfrentamos? Por ejemplo, específicamente dentro de la bomba de miel, ¿no? ¿O cuáles son los peligros? Porque este peligro que Sofical nos, nos genera, ¿no? a que nos pone... Por defecto, ¿no? O sea, por defecto nos pone en peligro, o sea, cada uno que nos, que nos acerquemos desde este lugar de análisis, desde este lugar sistémico e incluso post-académico, asofical, pues que nos estamos acercando desde un lugar que va a estar siempre en riesgo, ¿no? Va a estar en peligro, ¿no? Nos va a poner en peligro. Un poco también, ahí otra vez, ¿no? Como era Warhol, como era Boyce, como era Duchamp. Por eso también esta necesidad de, de haberlo hecho, de haber hecho llegar este mes después de estos otros meses. ¿no? Porque vamos comprendiendo de qué va todo esto en relación a, ese, a esa línea que es una entre tantas posibles, de desarrollo del arte desde la modernidad hasta este postcontemporáneo actual, ¿no? postcontemporáneo transhumano, ya casi. ¿no? Bueno, Sofía nos pone en esa situación ante, en cualquier este, cosa que haga. ¿no? Y está buenísimo, porque también pienso esto, ¿no? Bueno, nos permite mínimamente reflexionar sobre Algo que también en el arte ha sido siempre una característica Y que lo ha definido o que le ha dado una posibilidad ¿no? De definición o de Cierto tipo de forma ¿no? Que es el peligro ¿no? De hecho muchas veces se ha intentado de muchas maneras pienso incluso en filósofos como, filósofos como Wittgenstein, ¿no? de, de, de, de tratar eso, ¿no? de tratar esa, esa definición del arte a través de la idea de que arte es aquello que es arte porque es peligroso como arte, ¿no? si no, no es arte. Bueno... Tal vez también una, una es, es muy interesante, me encantó porque no lo, había, no lo había pensado en lo que estaba diciendo y que lo traes justo, ¿no? Como en un momento exacto de esto que estamos hablando, porque el peligro en Sofical también es una característica dentro de estas que podemos incluir en la, en la playlist, ¿no? O sea, que, que, que eh, ausencia, eh, dejarse guiar. ¿Peligro, no? Por ejemplo. Sí, me encanta, pensé, pensé que estaba en silencio. <risa> me encanta, para ir cerrando porque se me acabó el tiempo, <coughs> pensaba en esto de, de que planteábamos ayer, de cómo, de cómo navegar a través del mar de información que tenemos de, de Sofical, y que, que, bueno, empiezan a aparecer como estos códigos de lectura, eh, esto de la ausencia, la deriva, el deturno, y, y bueno, y, y, me, y está bueno esto del peligro como alerta también para nosotros contentemente de decir, bueno, vamos a estar jugando, haciendo este juego, eh, que, que bueno, que también no vamos a poder caer en cuestiones tan cerradas y estereotipadas y tan definidas, eh, ni en grandes desarrollos intelectuales, sino que justamente eh, creo que va a ser una residencia de la de la semana que viene, eh, que nos va a permitir entrar en, en, en intimidad y en algunas cosas que, y, y problemáticas y temas, que, que va a ser muy, muy linda la, la residencia porque muy, me parece que nos va a permitir humanidad, intimidad, cercanía, eh, Ojalá que aparezca esto, digo, que podamos compartir esas, todas estas cuestiones que nos van a ir acercando muchísimo más a la, a la noción de, la, de un artista migrante transartista. Sí, yo creo que también va a estar bueno jugar con el peligro por momentos, ¿no? O sea, creo que a esto que estás diciendo también es una idea que tal vez por momentos va a estar bueno incluso intentar el peligro, ¿no? De definirla y de academizar de manera extrema lo más que podamos, a ver qué pasa, ¿no? Creo que, que, que, que también, ¿no? Esto, como el peligro de equivocarnos académicamente, puede ser una linda puerta también para entrar, ¿no? Me gusta. <ríe> Bueno, este, vamos, cerramos, ¿te parece? Bastante parece. bien y bastante concreto hoy. Me parece, me parece que bueno, vamos como estableciendo las bases para el juego de la semana que viene, que me parece que, que bueno, como vas a decir, bueno, esperemos que arriesguemos mucho también, porque creo que vamos a tener que ir hasta a, a este, a este, ¿cómo se llama? este punto radical para, para bueno, acercarnos también a este, a este cierre del programa MES, ¿no? Sí, y también no pensarlo desde el lugar de que siempre la identidad se va generando en los artistas en, en, en términos de, de algo que podríamos nombrar, ¿no? Como una metodología histórica de revisión siempre de, de, tradicional, ¿no? Una metodología tradicional. Siempre hemos visto que la identidad se ha ido generando a partir de correr riesgos, ¿no? Y que tal vez esto que vamos a buscar con Sofical nos va a permitir también encontrarnos a nosotros como transartistas, ¿no? en el riesgo que entre todos aquí, ¿no? un riesgo bastante blando, bastante blanco, bastante tranquilo, vamos a poder correr y también vamos a poder jugar de una manera, este, diría yo que, que, que siendo cómplices con esta sofical tan nutritiva ¿no? y tan expandida, ¿no? tan, que nos permite y nos propone tanta expansión. Bueno, lo seguiremos viendo ya seguramente mañana Veremos a ver cómo, cómo continuamos con esto Y por supuesto planteándonos, ¿no? ya como hoy estas especies de puntos de partidas y elementos ¿no? para poder trabajar eh, la semana que viene en nuestra hermosa residencia Que esperamos ya, eh, bueno, vayan sigan sumándose, ya, ya se están sumando, ya estamos muy felices de que estén inscribiéndose Así que bueno, para quienes quieran, el, el, los cupos son limitados, así que vayan a ver eh, lo pronto, lo antes posible en, nuestro Instagram de Fundación La Bomba de Miel A ver cómo se hace para inscribirse De qué se trata y tanto más Y bueno, les esperamos la semana que viene Bueno hermana querida Que tengas un muy lindo día Y nos encontramos mañana Buen día Fabio también Bueno, gracias a todos Por estar ahí, un placer Hasta mañana y que tengan también Linda jornada por donde sea que estén